Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, vamos a ver una estrategia que está funcionando bastante bien todavía para promocionar productos de Hotmart, de Clickbank, de Digistore, de cualquier sitio que sea productos digitales, de cualquier plataforma, en cualquier idioma, en YouTube, sin hacer vídeos atento amigo marketer que no es lo que estás pensando no es eso que estás pensando vamos a hacer una estrategia bastante interesante que no va a necesitar de nosotros ni un solo vídeo vamos a hacerlo con el mínimo esfuerzo para promocionar en youtube pero antes déjame decirte que estás en el canal de betty romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia en mi canal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 Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto de promocionar productos de Hotmart con YouTube. Insisto, puede ser Hotmart, puede ser Clickbank, puede ser Digistore, puede ser Amazon, puede ser casi todo. Vamos a verlo paso a paso. Lo primero, vamos a entrar a Hotmart y vamos a buscar un producto. En mi caso ya lo he buscado para ti y es este. Esta es mi cuenta de Hotmart. Aquí viene el mercado de afiliación y yo he seleccionado el producto blindaje articular. ¿Por qué blindaje articular? Bueno, porque vamos ya hacia el invierno en el hemisferio norte, en occidente vamos a el invierno. Y mucha gente sufre de dolores en las articulaciones. Por eso he elegido este vídeo. Te voy a mostrar ahora mismo en directo cómo están los trendings de búsquedas de esta palabra específicamente, mira, para empezar, dolor de articulaciones. Lo he puesto aquí y mira, me pone 27 millones de búsquedas. 27 millones de búsquedas con la palabra clave dolor de articulaciones. Por lo tanto, es una muy buena palabra. Además, quiero que veas cómo está el trending topic de esta palabra. Mira, Google Trends. Vamos a comparar dolor de articulaciones con dolor articular. Y fíjate que aquí en los últimos 90 días, solo los últimos 90 días, ¿cómo va las búsquedas? Mira, búsquedas, búsquedas, búsquedas, búsquedas. Hay mucha gente que la está buscando. Esta palabra es muy buena. ¿Dónde la buscan? En Cuba, en Honduras, Panamá, Puerto Rico, Brasil. Una de 20. Hay más interés por esto y por dolor articular. Paraguay, Ecuador, Perú, Costa Rica, Colombia. Hay más, es decir, toda América Latina, como lo ves aquí, es, y España, está buscando esa palabra. También Estados Unidos están buscando, mira, dolor y articulaciones, 93% y articular, 7%. Es decir, las búsquedas están mucho más fuertes por dolor articulaciones. Bueno, tenemos mercado, tenemos mercado. Ves, aquí están las palabras más importantes, Dolor de articulaciones, quiero que te quedes con ellas. Dolor en articulaciones. Dolor en las articulaciones. De las articulaciones. De huesos. Eso es muy, muy común. Aparte, tenemos otras palabras que están en aumento. Este es múltiple, pensando la vamos a usar. medicamentos para el dolor de huesos y articulaciones 160% de aumento porque vamos cara al invierno y el invierno es más duro con nuestras articulaciones pastillas para el dolor de huesos y articulaciones plantas medicinales para el dolor de huesos y articulaciones artritis reumatoide ves los aumentos 170 160 están aumentando mucho en cuanto a dolor articular pues un poquito menos y las búsquedas son muy específicas ves México por ejemplo Perú Colombia Ecuador, muy específicas, España también, dolor muscular y articular, dolor articular, articular de rodilla, articular COVID y artritis, esas son las principales, ya tengo comprobado que este producto que he elegido aquí es algo que la gente está buscando, yo me voy a afiliar ahora mismo, ves afiliate ahora, le doy clic, listo, afiliación, 80% de comisiones, lo cual está genial, coqui eterno, fantástico, leí los, los acuerdos, quiero ser afiliado. Listo, me voy a mis links de divulgación y lo voy a poner en un blog de notas. Esta es la página de ventas directa, la página del producto, Hot Leads, formulario de captura, enlace directo al checkout, la landing page tipo encuesta. esa está muy bien, voy a copiar el link simplemente para verlo. Lo voy a ver en una pestañita nueva, lo voy a pegar, veis para que veamos que tiene muchísimo material con el cual podemos trabajar. Mira, ¿conoces tu grado de problemas articulares? ¿Cuál es tu género? Bla, bla, bla. Está genial, vamos a poner chica, entre 30 y 40, eh, con sobrepeso, por ejemplo, rara vez hago actividad física, eh, dolor de articulaciones, por ejemplo, con movimientos ligeros, en, yo que sé, en las rodillas. Mira las imágenes que bonitas son. El dolor es... Intenso por ejemplo Y se ha presentado esto En fin, va muy bien Fíjate, paso 8, 9 y luego el final Y luego ellos se encargan de rematar con el email Yo ya no tengo que hacerlo Eso está genial, está muy bien Yo tengo muchas opciones para ver nuestra Nuestro producto Hay un montón Un montón, un montón ¿ves? un montón. En mi caso voy a elegir el de la encuesta Porque parece que es bonita Entonces esta lo voy a dar Copy link Y me lo voy a poner en un blog de notas. Y la voy a cortar. Lo voy a cortar link. Le doy clic. Como ya podemos hacerlo dentro de, de Hotmart. Pues bueno. El título le voy a poner. Dolor articu, articulaciones. Y le voy a dar a siguiente. Y aquí. Vamos a ponerle. Adiós. Dolor articulaciones. A lo mejor es muy largo. Pero oye mira. Está genial. Le voy a poner un parámetro de búsqueda. Y le vamos a poner aquí IT que es YouTube. Y aquí IT que es YouTube. Con estos dos no me hace falta más. Y vamos al siguiente. Ya lo tengo. Lo voy a copiar. Copiar. Y me lo tengo ahí reservado. Ya sea en un blog de notas o ahí de memoria. Vamos a poner en un blog de notas. Aquí está mi producto Hotmart. Ahí está. Listo. Genial. Mira. Adiós, dolor, articulaciones. Fantástico. Y lo que voy a hacer ahora ya que tengo elegido mi producto, es llevar al tráfico a esta página desde YouTube. Desde YouTube. Pero no voy a crear ni un solo vídeo. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Este es un canal que yo uso alternativo. Ves, este es un canal que se llama Enjoy and Relax. No tiene nada. ¿Ves? Están desde el 2020, 2020, no tiene nada. Y aquí yo voy a crear un vídeo. ¿Cómo? Le voy a dar a crear. Y en lugar de vídeo le voy a decir emitir en directo. Clic en emitir en directo. Cuando le das a emitir en directo llegas a esta pantalla. Atento, solo puedes emitir en directo si tienes verificado tu canal. Tienes que verificar tu canal con tu número telefónico y después de 24 horas ya podrás emitir en directo. De lo contrario no vas a poder emitir en directo. Una vez que hayas hecho eso, te aparece esta pantalla y tú le vas a dar clic en Otro día. Le vamos a dar clic en Empezar para otro día y le vamos a decir a Integral no Download, Streaming, le vamos a dar y te aparece esta pantalla. Y aquí los detalles son obligatorios. Título y aquí es donde vamos a empezar a trabajar nosotros correctamente. Hemos dicho que vamos a trabajar con esto de dolor articular. Y vamos a ver el que tenga mayor número de búsquedas, que es este que está en azul, es dolor articulaciones. Me voy a copiar, control C, y me voy a ir a mi canal. Le voy a poner dolor articulaciones. Vamos a ponerlo con mayúsculas. Dolor articulaciones. Y vamos a ponerle una palabra clave que vamos a buscar. Mirar. Aquí yo he puesto varios de dolor articulaciones. Viene causas y soluciones. ¿Qué puede causar? ¿Qué vitamina es buena? ¿Cuáles son las enfermedades? ¿Cómo saber si es bla, bla, bla? cómo se quita el dolor de las articulaciones. Esta está bien. Entonces vamos a poner aquí dolor de articulaciones. Punto. ¿Cómo quitarlo? Para siempre, por ejemplo. Y en la descripción, en la descripción, nosotros vamos a ir a la página de ventas y dice blindaje articular bla, bla, sobre el producto. Este desconocido método te mantiene lejos del dolor articular. Y restaura tus movimientos natural. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Más activa. Le voy a control C. Y me voy a mí, Le voy a dar aquí. Pero este desconocido método te mantiene lejos del dolor articular. Restaura tus movimientos natural. Le voy a dar un enter. Bueno, varios enters. Y aquí voy a poner mi enlace. Le voy a dar control C. Y lo voy a poner aquí. Listo. Como la gente... Co como la gente común logró reducir. Esto vamos a modificarlo un poco. Para que no sea tan copia y pega. Y le vamos a poner aquí. Gente normal como tú. Y como yo. Y como yo. Han logrado detener el dolor en las articulaciones. Con prácticas sencillas. Le voy a poner sencillas. Autoaplicables. Esto lo voy a quitar y vamos a poner qué podemos hacer nosotros mismos y que están científicamente probadas el método de blindaje articular es muy popular en los Estados Unidos y ahora ha llegado a Latinoamérica con absoluto vamos a poner a tus manos a tus manos para aliviar el dolor en las articulaciones Cinco transformaciones impactantes con este método. Así para que no quede muy... Reduce el dolor articular, reduce el dolor causado por artritis y artrosis, reduce el moverse, recupera movilidad. Esto vamos a ponerlo más aterrizado y para eso yo voy a ir a herramientas que me den más palabras clave. Por ejemplo, esta, esta herramienta que se llama keywordtool.io. ves Y yo le he puesto dolor de rodilla. Y vamos a ver lo que hay de dolor de rodilla. Mira, dolor de rodilla, cómo quitar el dolor de rodilla rápido, remedios caseros, qué tomar por el dolor, pastillas, bla, bla, bla, remedios caseros. Mira, de dolor de rodilla derecha, también puede ser derecha a izquierda al caminar y flexionar. Y ya con eso me voy a ir a mi vídeo y voy a poner ahí, reduce el dolor articular, vamos a poner dolor de rodillas, por ejemplo. Reduce el dolor causado por artística y artrosis. Reduce el dolor al caminar caminar o correr. Recupera movilidad. No, vamos a, ir a buscar más palabras clave. Alivia el dolor, el codo de tenista. Me he acordado ahora mismo. Reduce el dolor al caminar. Recupera la movilidad y flexibilidad de tus codos y hombros. ¿Ves? Porque también son articulaciones. Disfruta de una vida más sana y feliz con articulaciones sanas. Listo. Si suena frecuentemente dolores en las articulaciones, Dolor, vamos a poner dolor, no dolores, porque dolor es la palabra más buscada. Y estas crujen, mira crujen cada vez que subes escaleras o cuando agachas para tus zapatos, llega su labor correcto. Y vamos a quitar esto, fuera, no lo queremos. Y el descárgate no, vamos a poner accede. Accede al método blindaje articular, regresión global, desde hoy mismo. Y le vamos a poner nuevamente esto ahí. Categoría de educación, la miniatura, vamos a subir una miniatura súper ganadora y para eso me voy a ir a Canva. Esto es Canva, ¿ves? Yo aquí le puse YouTube, vamos a hacer una miniatura para YouTube y ya he hecho mi miniatura y la he descargado para que tú no tengas que estar esperando. Esta es la miniatura, mira qué bonita es, es preciosa y además estos aquí puntitos para que se vea como osteoporosis es, es un poco heavy, pero bueno, está bien. Viene la rodilla, dile adiós al dolor de las articulaciones para siempre. Listo, ya la he descargado. Esta imagen esta imagen es de la carta de ventas. Si me voy a la carta de ventas y en esta página, ves, ahí la tenemos en la parte de atrás. Aquí se ve claramente desde el botón derecho, abrir imagen en una nueva pestaña y aquí la tenemos. Ya simplemente la descargué y me la llevé a Canva para que tú la veas terminada aquí. Bueno, pues esa es la miniatura que vamos a subir al canal. Qué bonita es, es súper bonita. Luego listas, no le pongo ninguna. No es creado para niños. Le voy a dar clic a mostrar más. Y vamos a ponerle etiquetas. Y en las etiquetas voy a poner palabras de búsqueda importantes. Ya hemos visto aquí que el, el trending, que dolor articulaciones es buena. Entonces me lo voy a poner aquí. Listo, una etiqueta. Voy a ponerle más etiquetas. Por ejemplo, me voy a... Palabras de búsqueda con esta herramienta está bien. Luego he cogido otras herramientas. Por ejemplo, esta. ¿Ves? WordStream, que también es Freaky Word Tool. Le he puesto dolor de rodilla y me han aparecido todas estas. Y aquí vienen las búsquedas mensuales. Lo que se paga y si es fácil o difícil la competir, la competencia. Esta no y tiene muchas búsquedas. Así que lo voy a copiar. Control-C me lo pongo aquí también. La idea es que tú tengas cuanto más palabras claves buenas, mejor. Bueno, me voy a ir a este y me voy a ir a este otro. Es que yo busqué por varias veces. Keyword ideas por dolor de rodilla. Volumen. Mira el volumen. Este ya lo hemos visto. El grado de dificultad. 6. 10. Este es difícil. Quiero que tenga muchas búsquedas. Así que no importa que sean muy difíciles. Esta me no es difícil. Y la voy a poner aquí. Y luego voy a cambiar. Me voy nuevamente a esta y le voy a poner. Mmm, dolor. art articulaciones para que me den más más eh, búsquedas ahí estamos mirando las articulaciones esta está bien esta es muy buena pero ya la tenemos medium vamos a ver a ver esta otra artritis en la rodilla tiene cura vamos a copiarla control c me voy aquí la pego esta otra también me ha gustado eh, artritis en cuello y hombros control c coyunturas es algo que se usa mucho también aquí y me voy otra vez a mis palabras clave luego viene este dolor de coyunturas en manos por ejemplo entonces aquí vitaminas para las coyunturas ahí listo ya lo tengo me voy al siguiente uh, esto lo voy a poner desactivada me voy al siguiente ojo aquí importante no quiero chat fuera quitamos el chat y ya se quita todo listo listo no hay nada más por ahí vamos al siguiente y aquí viene lo más importante, lo más importante. Vamos a ponerla al menos con cuatro o cinco días de adelanto, por ejemplo, para el siguiente sábado, a esta misma hora, 15.40 que estoy grabando. Y durante todo este tiempo, la gente que busque por las palabras clave que hemos visto, mirará nuestra oferta que tenemos en Hotmart. Y de esta manera nosotros empezaremos a ganar dinero sin hacer absolutamente nada. Y llegado este día, un poco antes de la hora, una hora o así, lo que haremos será ponerlo o privado o oculto solo para miembros y se acabó. Nada de visible, se acabó. Entonces le voy a dar a hecho y ya está. Vamos a ver ahora cómo queda en directo. Ya lo tenemos, título de las articulaciones, bla, bla, bla, desactivada, listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y con eso ya tenemos todo listo para empezar a generar. Ingresos sin crear ni un solo vídeo, pero ayudándonos de YouTube para generar conversiones con cualquier producto digital, Hotmart, Ripan, el que tú quieras. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado la estrategia, que veas que tienes más posibilidades que las normales para promocionar productos como afiliado. De manera sencilla, sin tener apenas trabajo más que el que hemos visto ahora, buscar palabras clave, hacer un buen thumbnail o una buena miniatura, buscar un buen producto para promocionar y empezar a generar esos ingresos que tan, tanto bien le hacen a nuestra economía. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Te envío un abrazo muy fuerte. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces que hemos usado hoy para este vídeo para que tú puedas ponerlo en marcha sin ningún problema. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año.